con los conversatorios de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud que hemos titulado Lo que preocupa a la gente. Hoy tenemos el placer de recibir a la licenciada María Pedicino, María Omara, para los que la conocemos, es psicóloga y fue delegada del INADI hasta 2019. Bueno, bienvenida, Mara, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, doctor, ¿cómo le va? Un gusto para mí estar nuevamente charlando con usted, bueno, y bueno, y saludo a todos los que, a los que nos están viendo. Bueno, hoy, a diferencia de nuestras conversaciones habituales en la Secretaría de Graduado, donde frente a cada uno de nosotros había un café, hoy, por las razones que nos eh, que nos tienen eh, inmersos, estamos en una plataforma virtual. Eh, vamos a conversar sobre algunas conductas y comportamientos de personas que estamos viendo en esta realidad a la que estamos eh, sometidos. Nosotros a estas realidades las vemos eh, en las eh, las vemos reflejadas en los planteos que nos hacen los pacientes en el consultorio virtual. Obviamente, a nadie le escapa que llegó la pandemia, que no la imaginábamos, que ninguno de nosotros nunca la imaginó, por lo tanto llegó sin pensarlo, no sabíamos de qué se trataba y tuvimos que empezar a aprender. Y en este empezar a aprender, como en todas las cosas, hubo idas y vueltas. Pero después aprendimos y hoy el panorama está bastante más claro en lo referente a saber cuáles son las vías del, de contagio, cuáles son las acciones que realmente son eficaces y todo está centrado en, todo está centrado en evitar el, el contagio. Para evitar este contagio eh, está muy claro que debemos guardar cierta distancia, que no debemos aproximarnos más allá de los dos metros, que tenemos que estar eh, con la nariz y la boca tapadas, por lo tanto el tapaboca también tiene que ser tapa nariz, que es preferible que estemos al aire libre y que si estamos adentro, haya corrientes de aire, porque indudablemente el contagio viene a través de las gotitas que se eliminan cuando uno habla, cuando uno canta, cuando uno ríe o cuando uno estornuda o tose. Son las acciones que debemos evitar. Eh, lo primero que me gustaría, Mara, es conocer tu opinión, respecto de las somatizaciones en el consultorio siempre hemos visto personas que hablan a través de su cuerpo pero en temporalidad desde la pandemia yo tengo la impresión de que esto ha eh, aumentado ¿realmente podría deberse a alguna acción directa de la pandemia el aumento de las somatizaciones? Sí, claro el tema, como usted lo explicó también, el tema de la pandemia era algo que nosotros no esperábamos. ¿sí? De repente, de un día para el otro, vimos lo que pasaba en China, lo veíamos lejos, y de repente lo teníamos acá golpe, ¿cierto? O sea, algo que realmente no se espera y es algo que es una cuestión crítica. Es, una, eh, es un cambio rotundo en un montón de situaciones cotidianas y un cambio de normalidad, por llamarlo de alguna manera. A mí la palabra normalidad mucho no me gusta, pero bueno, sería más o menos un cambio de, de rutinas que vamos a tener que hacer. En este cambio de rutina influye muchísimo, muchísimo, eh, cómo irrumpe todo esto en nuestro sistema psíquico pensemos el aparato psíquico en cuestiones de, de energía, en cuestiones económicas no económico monetarios. de repente es una enorme cantidad de energía que está entrando en otro aparato psíquico y yo lo tengo que tramitar tengo que de tramitarlo de alguna manera, como es tan de golpe tan traumático, tan intenso muchas veces no consigo tramitarla de una mejor manera entonces de una, una de las maneras de tramitarlo es somatizar en realidad lo que pensamos y lo que tememos con esta enorme cantidad de información o sobreexposición a la información a las que fuimos sometidos, sobre todo en los primeros tiempos, porque queríamos saber, ¿no? Entonces nos informábamos todo el tiempo, se hablaba de esto. Esta sobreexposición a la información genera algunas fantasías. Si yo las cubro con información real, igual la información real venía cambiando, era muy cambiante, ¿no? Pero si yo descubro una información real, igual tengo esta fantasía. Este, este miedo, lo, lo que temo del contagio, lo que pienso, de alguna manera impacta en mi cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, estas fantasías hacen que muchas veces mi cerebro no diferencie la fantasía de la realidad. Uh -huh. Y esa, esa falta de diferencia haga una distorsión que me genera un trastorno psicosomático. Uh -huh. En estas cuestiones, por supuesto siempre va a haber un órgano de choque, pero eh, puntualmente en, en la cuestión de la pandemia o del COVID, eh, voy a somatizar todo lo que he escuchado ¿Qué pasa. De repente todos hemos tenido más dolores de garganta habituales en este tiempo, todos hemos tenido, le hemos eh, prestado más atención a los refríos o a las rayitas de fiebre, que en otras oportunidades pasaban y pasaban inadvertidas. ¿sí? Ahora es como que estamos pendientes de esto. Y eso genera somatizaciones. Ahora, me encantaría destacar, si me permite, la diferencia entre la somatización y la hipocondría. Sí, sí, correcto. Me parece muy importante. Que por ahí está, está un poco claro. Sí. La somatización siempre tiene que ver con un factor ambiental. Uh -huh. ¿sí? Con este, esta cantidad de energía que le dije que de repente aparece y rompe en mi organismo y bueno yo somatizo, o llevo al cuerpo, cosas que no puedo procesar. Básicamente es eso. En la hipocondría, la hipocondría tiene más que ver con un delirio, con un delirio y es más del orden de lo psicótico. De alguna manera, la hipocondría ancla a la psicosis como un punto de capitón, la ancla en la realidad. Pero tiene que ver fundamentalmente con un delirio y con una certeza de enfermedad. Esta certeza de enfermedad no cambia en, en el hipocondríaco con lo que me diga el médico. O si sea, yo voy al médico, si soy hipocondríaco, y el médico me dice, no, pero no tenés nada, acá están los estudios, te los muestro, está todo bien, igual yo sigo enfermo. En cambio, en la somatización, en la somatización voy a tener los síntomas, y los síntomas son reales, ¿sí? Pero cuando voy al médico, y el médico me dice, no, mira, la verdad que no, no tenés esto, porque realmente el, el, la tos o el dolor de ganar antidemas se puede ver a otros factores, ya es como que me quedo tranquilo. ¿no? María, Omar, sí. en, en, en esto de que el aparato psíquico trata de ahorrar energía, lo que vulgarmente la gente piensa, que si lo, los, las personas hablaran más o verbalizaran más, somatizarían menos, ¿eso es, es una realidad? En realidad... Eh, a ver, depende qué hablo y con quién hablo y de qué forma hablo, porque por Ajá. ahí me puede eh, sumar a la somatización en vez de restar. Sí, si perfecto. hablo con un profesional y sí, seguramente el profesional me va a quitar, eh, me, me va de alguna manera a enfocar, digamos, y me va a dejar tranquilo Ajá. o tranquilo. Pero si hablo con alguien que de alguna manera, por decirlo, eh, digamos, eh, me, me pone... mete fichas me mete más. más ficha. Ficha. Claro, ahí, ahí eh, eh, eh, lo que hago es agravar, ¿no? Agravar también. eso. Si hablo con una amiga que de repente tuvo los mismos síntomas y dio COVID positivo en este entorno, también. o por también. cualquier otro tema también, de repente hablo también. con una amiga y dice, no, pero mirá, anda al médico, para mí me pasó eso y me terminaron operando. ¿eh? Claro, hago un círculo que sí. es difícil de cortar. También. Por eso, sí. Muy claro. en, en todos estos casos, la información es. Eh, de buena fuente, suman mucho. Perfecto. Eh, otra de las cosas que yo he visto es familias muy preocupadas porque sus convivientes jóvenes no ven como una realidad la posibilidad de contagio. Y ellos, a pesar de que lo perciben absolutamente como un riesgo al contagio, no tienen manera de hacerles entender que realmente se pueden contagiar. Aquí se podría deber eso, digamos, de que algunas personas eh, no, no pueden percibir la posibilidad de contagiarse de COVID? Es exactamente lo opuesto, o podríamos ponerlo, al, al lado opuesto de las somatizaciones. Ah. Las somatizaciones, este exceso de información que me lleva a pensar cosas que me están de alguna manera provocando cosas en el cuerpo, la negación sería esto, ah. exactamente lo opuesto, ¿no? Este, estaríamos en algo que no me gusta, porque sé que es una realidad que no me gusta, y de alguna manera la niego, algo que me genera un conflicto, un ah. problema, no me gusta, de alguna manera lo estoy negando. ante lo traumático, lo crítico, de, agarro otra herramienta que tengo en una cajita de herramientas y digo, lo niego, a mí no me va a pasar nada, si no lo veo no existe. ¿Cuántas personas con coronavirus con, conoces? Ninguna. Entonces no me molestes, mamá, voy a salir, ¿no? Es lo que hacen los chicos. Qué buena, qué buena ¿Listo? metáfora lo de la caja de herramientas, ¿no? Sí, es que en me realidad parece... lo, que usamos, lo que usamos es eso. Eh, eh, la, eh, tenemos muchas defensas o muchos mecanismos de defensa y básicamente usamos eso normalmente es como el camino que uno hace cuando sale con el auto, todo nos pasa que salimos con el auto y vamos siempre para el trabajo y llega el sábado o el domingo, tenemos que ir para el otro lado y para el lado del trabajo naturalmente y decimos, uh, pero tenía que ir para el otro lado, bueno en los mecanismos de defensa pasa lo mismo. Tenemos muchos. El tema es que siempre utilizo más o menos los mismos, que quizás me dieron resultados, muy buenos resultados en otras oportunidades y en este no me dan tanto resultado. Entonces tengo que empezar a buscar otros. Pero hasta buscar otros o generar procesos de buscar otros, eh, sigo repitiendo ciertos patrones conductuales que me van a generar quizás no resolver o mantener el problema ahí, porque ninguna de esas cosas resuelve el tema. ¿eh? Eh, otra de, la, de las situaciones que yo he visto es que hay pacientes como que se quedan anclados en el tema de la pandemia y es como que hubieran hecho una adicción con el tema de la pandemia y organizan su vida eh, en torno a la pandemia y el tema recurrente, aunque estén eh, tratando de resolver otra cosa, es eh, la pandemia. Esto se debe a algún rasgo. ¿Algún estilo de personalidad especial o, o está dentro de lo que a cualquiera le puede pasar? En realidad a cualquiera nos puede pasar, pero te, cier, cierta, tenemos ciertas tendencias a nos que pase, nos pasen algunas cosas u otras. Ajá, de acuerdo ajá. a ciertas estructuras a las que está, nuestra personalidad responde más. Ajá. En esto que usted dice, anclados en la pandemia, muchas veces puede pasarle más a los... Eh, a las personalidades más asociadas a las cuestiones obsesivas, sí, o eh, lo que normalmente llamando más a los tocs. Sí, pero tox en ciertos extremos. En bueno, la pandemia ha reflotado muchos tox, trastornos obsesivos compulsivos, a ciertas personalidades que claramente tienen estas características ¿no? en, en, en, su, en su fondo. Este, este tipo de personalidades que normalmente se lavan las manos antes de comer, guardan ciertos estilos estructurados de vida, por supuesto que van a. A aflorar algunos comportamientos más ritualizados en esto y van a ser más estructurados y van a anclarse en el, el, el tema de los cuidados para evitar el, el, el contagio, ¿no? que también es otro mecanismo de defensa y que también funciona. En estos casos funcionaría. Ahora, el punto está es hasta qué punto no yo permito que yo manejar el mecanismo de defensa, yo usar la herramienta que la herramienta me usa a mí. Ahí ah, estaría, ahí digamos, el límite. Claro, el balance. Me cuido, bárbaro, me recuido, sí. pero si estoy pensando todo el día en eso, el nivel de estrés que estoy llevando y el nivel de angustia sí. es inmenso, igual. Lo canalizo por ese lado, pero sí. es tensionante. María, se me mezcla... De la, de está la bien, oficialmente de la María, conocida. pero todos me conocen como Mara, está bien. <risa> bueno, eh, digamos, está claro que... A estas personas las ayudaría el diálogo con un interlocutor eh, competente en el sentido de, pero al que lo rodea, digamos tipo amigo, que por ahí están desesperados por el, el piñón fijo de permanente de la pandemia eh, que alguien eh, eh, se ha quedado fijado. ¿Cuál podría ser? un salvavidas que uno le podría tratar de, de tirar a, a esa persona Disculpe, lo escuché mal, al que lo rodea o sea, al que le molesta sí, un, esto. un familiar o un amigo sí. que lo está rodeando a esta persona sí. y que no sabe si lo que conviene es impedirle que hable de la pandemia o estimularlo a que hable o simplemente acompañarlo Nunca es bueno tratar de, de, a ver, para el, el, el familiar o el amigo, nunca es bueno, digamos, estimularle esta obsesividad. Nunca es bueno. Uh -huh. En ninguno. De hecho, cuando viene un obsesivo a un consultorio, tratamos de reflotarle la histeria, o sea, sacarlo de ahí, de los uh -huh. pensamientos rumiantes, del no salir de ese lugar. Nunca es bueno dejarlo en ese lugar. Sí es bueno eh, poder generarle otra, otras cuestiones, ¿no? Pero... Va a ser difícil sacarlo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo una inmensa cantidad. Vos prendes un noticiero y el 70% del noticiero se habla de la pandemia. Y el otro 30 o 40% de cuestiones peores que son cuestiones sociales o socioeconómicas. Entonces, como que estás en un círculo que es difícil de poder romperlo, ¿no? Y ya llevamos cinco meses y es difícil de poder romperlo y creo que que eh, también depende de las herramientas que tenga cada uno. Sí, está bueno presentarle otras herramientas, ¿no? No, generar no, no, otras otras otras cuestiones o generarles otros focos de atención. No, no, no. Pero no está es bien. fácil. No es fácil. Eh, una de las cosas que también a mí como médico me ha llamado la atención son las actitudes de algunos pacientes que yo llamo kamikazes, que son aquellos... que eh, se exponen de una manera que uno no entiende porque no tiene un sentido muy claro. Y, y, y los que lo rodean a veces interpretan como motivos de rebeldía o les generan mucho disconforto o hasta enojo este tipo de actitudes. Eso tiene que ver con otro mecanismo de defensa que quizás sea más parecido a la formación reactiva. Esto es cuando de alguna manera, eh, me da tanto miedo. En castellano se haría algo así como que me da tanto miedo la pandemia, inconscientemente. Tengo tanto miedo a esto, un miedo casi incluso fóbico a esto, que hago exactamente lo contrario. En vez de recluirme, salgo a la calle, me expongo más. Pero ya no es el negador, el esto no existe, ¿no? Es exactamente otra cosa. Es una, se genera como... Eh, la enorme cantidad de energía que va para un lado se genera un efecto contrario, ¿no? Va para el otro lado. Entonces, ese enorme miedo que me genera la pandemia, inconscientemente, por supuesto, lo que voy a hacer es canalizarlo y hago esto de salgo y hago las cosas. Okay. ¿Pero o sea por qué? Que me aterra también sentir ese miedo. O sea Entonces, es tan una, grande. Una contradicción defensiva. Exactamente, exactamente. Y la, la, la otra que se ve con mucha frecuencia es que en esto que vos estás planteando, de los cinco meses que viene transcurriendo, una cosa que pensábamos que se iba a acabar antes, hay mucha gente dentro del, de la familia o de los grupos de conocidos que se hartan de escuchar y va, en un momento dado bajan la persiana y no escuchan más, ni un informativo, ni ven más un noticioso y prefieren, eh, entre comillas, alienarse en música, conciertos o en las series de Netflix. Esto es, esto es, digamos, vendría a ser otra herramienta. ¿Es una herramienta que puede ser útil o es una herramienta que más bien podría ser peligrosa? Es otra herramienta. Y ahí como toda herramienta. Si yo uso siempre, si yo tengo una cajita de herramientas ¿no? y sé usar solamente un martillo, vulgarmente dicen voy a ver a todo como un clavo, y no todo es un clavo, ¿cierto? O sea, tengo que tener una variedad. Esto me puede servir, por supuesto, me puede servir para determinados momentos, para afrontar ciertas crisis o para desconectarme, porque también es bueno desconectarme un poco, pero de nuevo, como en todas las herramientas o como en todos estos casos, si yo hago un uso excesivo de eso, genera problemas, ¿por qué?, porque me alieno, me quedo en mi casa, bárbara, en algún momento tengo que salir de compras, ¿no?, más allá de eso, y veo Netflix, y veo 15 series, y en 15 series se pasaron tres meses, y en esos tres meses pasaron un montón de cosas de las cuales yo no me enteré si cierro los noticieros, entonces, tampoco es tan bueno, por eso sirve todo esto sirve en su medida justa, como todo, no nos podemos pasar, si uso varias de estas, me va a servir un fin de semana, alienarme con Netflix un sábado o un domingo sí, y, o salir o, o hacer otra cosa o, o ver a la familia ¿eh? pero el resto de la semana conectarme con distintas cosas con trabajo, o sea, lo bueno es la, siempre lo bueno va a ser lo diverso siempre o sea, sí. que ni tan tan, ni muy muy. Exactamente. Y tratando de administrar en su justa medida. En, en, la, en la psicopatología siempre se dice eh, que, que cuando estudiábamos psicopatología decíamos yo tengo esto, cuando, cada vez que veíamos un cuadro decíamos tengo esto, lo tengo, lo tengo, lo tengo, entonces empezabas a hacer la ficha, ¿no? Supongo que a ustedes les ha pasado... Pues lo bueno es tener un poquito de todo, sería. Ah, si tener un poquito de todo estamos dentro de lo de lo normal, entre comillas. El problema es cuando nos estancamos con más cosas en uno, y decimos, ah, bueno, tenés más rasgos de esto. Por supuesto, todos tenemos más rasgos de alguna u otra cosa. Pero lo bueno es esto, lo diverso, tener un poquito de todo, saber usar algunas. Siempre voy a saber usar mejor unas herramientas que otras, me van a resultar sí, más cómodas sí, que sí, otras, sí, sí. por supuesto. Pero poder tener esta variedad ¿sí? y poder ah, adaptarme. Sí, sí, sí. Algunos pacientes eh, han venido preocupados y yo, la verdad, que no he sabido tener una respuesta muy clara porque se han visto como muy repetitivos, se han visto como muy eh, dubitativos. Por ejemplo, cerrar la puerta con llave y, y volver a ver si realmente le habían echado llave, el tema de la cocina y las perillas de las hornallas. Eh, han visto como que eh, se lavaron las manos y, y de pronto no están seguros que se la hayan lavado bien y vuelven a lavársela. Eh, como, una, como una cosa de todo repetirlo para mayor seguridad. ¿Esto a qué se debería? Esto tiene que ver también con otro mecanismo de defensa, que tiene que ver con la anulación y reparación y que volvemos. Esta pandemia ha reflotado mucho, como le decía antes, las partes tox de la gente, aunque no necesariamente sean tox, ¿sí? O sea, no, no necesariamente, pero ha reflotado esto. ¿Por qué? Porque además te indican eso, lávate las manos, eh, asiate en las alfombritas antes de entrar a tu casa, si sí puedes cambiarte de ropa y airear la ropa, o sea, hay ciertos mecanismos rituales que se indican y que son prescriptos, ¿sí? Por, por la misma medicina, por, son prescriptos, Entonces, de alguna manera, a las personas que tienen ciertas tendencias a esto van a potenciar estos mecanismos que ya vienen en esas personas como el martillo que uso siempre. Este mecanismo tiene que ver con esto que usted dice, es la persona que normalmente lo hace habitualmente cuando sale a la calle y cierra la puerta controla dos veces la puerta. O cuando apaga, apaga la perilla de gas por las dudas, se incendia en la casa de noche y la apaga y la controla, ¿no? Uh -huh. esto, esto de hacer las cuestiones en dos tiempos. Uh -huh. Me lavo las manos y no estoy tan segura que me lavé las manos. Yo lo vuelvo a lavar por las dudas. Uy, no sé si me lave bien las uñas, uh -huh. cepillo las uñas. Esto genera una sensación de seguridad, una falsa sensación de seguridad. Uh -huh. digo, digo falsa porque... Pues sí, no es real y es mejor lavarte dos veces la mano si quieres, pero también te genera toda esta, esta sobrecarga de alguna manera de repetir los hechos y de pensar que por haberlos repetido están mejor. ¿no? O sea, de nuevo, volvemos al tema de los excesos, volvemos a mecanismos que en exceso se complican. Eh, yo tengo la impresión, no sé si será real. O, o estará sesgada mi opinión porque me llegó eh, al consultorio personas eh, que no necesariamente están representando un aumento de la frecuencia, pero tengo la impresión de que en la pandemia es como que la gente que convive tiene más conflictos de convivencia, ¿Sí? más peleas, eh, digamos, más separaciones, enojo eh, no sé si con la grieta o no, pero con las cuestiones triviales de la convivencia, me da la impresión, esto, ¿esto también tendría que ver con algún mecanismo de defensa psíquico frente a la angustia o frente a la ansiedad o a lo que muestra la pandemia? En realidad este es un mecanismo de defensa que ni siquiera es frente a la angustia y la ansiedad. Lo tenemos todos los días y todo el tiempo, que es la proyección. Yo proyecto en vos lo que no me gusta de mí, ¿no? Ahora, si yo además estoy acostumbrada a trabajar todo el día, a verme con mi marido, con mi mujer o con mis hijos, en determinadas horas solamente, ya no es una convivencia permanente, y de repente estoy confinada, o con mi madre o con mi padre, ¿no? Y de repente estoy confinada en un lugar 24 horas del día sin poder salir, con toda esta enorme información y demás, bueno, hay ciertas cosas que eh, los que somos un poquito más grandes y conocemos las ollas marmícoc, sabemos lo que ah. son las ollas de presión, ¿no? Sí. Bueno, eh, tiene que ver con eso. Entonces voy a proyectar más seguido, lo hago siempre, ¿eh? lo hago con mi compañero de trabajo, lo, eh, eh, cada, todos los días proyectamos y varias veces al día cosas, negativas como positivas también. ¿Me cae bien alguien? ¿Por qué me cae bien alguien sin conocerlo? ¿O me cae mal alguien sin conocerlo? Seguramente tiene un rasgo que yo no quiero ver, ¿eh? Y que yo lo tengo en el caso negativo. Entonces, proyecto en el otro cosas mías. O me molestan cosas que antes estaban y ahora por la convivencia molestan más. ¿sí? Estás más desordenado, deja de tirar esto acá ya no te soporto más, se, dan, se van a dar más, se han dado más divorcios en estos tiempos y se han dado también más embarazos, pero bueno, la proyección tiene que ver más con los divorcios que con los embarazos, pero tiene que ver con esto, y, y no solamente es un mecanismo que usamos frente a la angustia, es un mecanismo que usamos normalmente nosotros todo el tiempo, porque hemos sido siempre formados por un otro, entonces es lógico que en el otro proyectemos, el otro es un espejo mío, también pasa cuando eh, muchas veces no queremos ver a personas con discapacidad, el mecanismo es el mismo, me puede pasar a mí. Entonces trato de no ver lo que no me gusta. Lo dejo ahí, ¿no? y no sé si quedó claro, Doc. Eh, una de las cosas que, que he visto es eh, que hay algunas personas que se han vuelto muy vulnerables con esto y que necesitan estar permanentemente conectadas con algunas otras personas que le infunden seguridad. Y una de las cosas que, que me genera mucha preocupación, esto que en determinado momento se pensó prohibir en Buenos Aires, después se volvió atrás, de que a los adultos mayores o a la gente de la tercera edad hubiera voluntarios que le hicieran todo lo que ellos necesitaban, etcétera. Y, y, y por ahí me da la impresión como que hay un exceso de dependencia de esas personas adultos mayores que llegan a, a casi a la anulación en algún punto porque tienen tremenda inseguridad. Pero también se lo suele ver en otro aspecto, en personas más jóvenes. ¿Esto cómo, cómo uno lo podría explicar psíquicamente? Es... es... Es eh, común que cuando pasa algo, irrumpe algo así eh, en mi vida que no como del tamaño de esto, una pandemia o en los duelos también o cuando nos pasa algo en la, en la vida cotidiana, ¿qué hacemos? Cuando te agarra una angustia grande porque te pasó algo grave en la vida cotidiana y te largas a llorar normalmente. Mm -hmm. ¿Cómo lloramos? No nos hacemos un bollito o en la ducha, los que no queremos que nadie nos vea, en la ducha te haces un bollito como en la cama, ¿no? Te haces un bollito y volvés a una posición fetal. Cuando la angustia es tan grande que nos invade, nosotros nos ponemos en posición fetal. Es inconscientemente, es en el lugar donde de alguna manera nos hemos sentido seguros. Es una manera. Hay un mecanismo que se llama regresión y que se usa en los estadios de desarrollo. Cuando de repente tengo un nene de tres años, y quedé embarazada de nuevo y aparece un bebé, este nene de 3 o de 4 años que ya estaba en la onda de soy un hombrecito, soy una mujercito, soy una nena, de repente te dice, dame el chupete mamá. O sea, se pija en la cama, o sea te llama la atención de algún lado, ¿no? Vuelve para atrás. Pasa también en casos de abusos, que se dan regresiones, ¿sí? Muchas veces se detectan abusos en menores por regresiones. En un caso puntual de, de, de, de la pandemia del coronavirus, en los adultos mayores, esta sensación de seguridad o de falsa seguridad, que no sé si es tan falsa, de quedarse en casa y de depender de otro, que el otro le haga las cosas, genera esto de vuelvo a un estadio anterior. En general el adulto mayor, cuando llega a un cierto... Eh, a una vejez digamos plena vamos a ver que los extremos se tocan, se vuelven más como niños, se vuelven caprichosos se vuelven... hay ciertas conductas, ¿por qué? porque es un círculo, ¿no? los extremos se tocan y eso son pequeñas vueltas atrás a un lugar donde me siento más cómodo me siento cómoda cuando mi hijo que no me veía o normalmente trabajaba, ahora va y viene y me hace las compras y lo veo todos los días o lo veo una vez por semana y me siento cómoda con eso, entonces yo ya no hago las compras me las trae él o me las trae ella ¿Lo vivirán, como, ¿Lo vivirán como un mimo eso? Se vive como un mimo, por supuesto, ah. y no está mal que se viva como un mimo. El punto, de nuevo, está en el exceso, en el cuando dejo de vivirlo con un ah. mimo y depen dependo absolutamente de eso, y si mi hijo no me trajo el pan, yo esa semana no comí pan, ah. y si mi hijo no me trajo el tomate y no salí a buscar tomate, de nuevo, el problema es el exceso. Ah. ¿Sí? O sea, se el llega problema? a la anulación. Exactamente sales así, sino el mimo, es fantástico poder en estos momentos mimar a nuestros adultos mayores y estar cerca. Hoy estamos privados del, con, del contacto por el contagio, sin embargo el contacto, ¿sí? que puede ser darte la mano, después nos llenamos de alcohol si querés, pero darte la mano a un metro de distancia o tomarte la mano, levanta las defensas de una manera mejor, que toda la vitamina C del mundo que quieras tomar. Porque este, estamos acostumbrados a esto. Se había hecho un estudio eh, a principios del siglo, no sé si me estoy yendo al tema, pero a principios del siglo pasado, que acá en la casa cuna, a los, a los chiquitos que no, no, eh, eh, no se les daba cariño, se los alimentaba y no se les daba cariño para que, para que los chiquitos de estos, los, los bebés, se acostumbraran a la familia que, lo, que los acogiera. ¿sí? Estos nenes presentaron un retraso. Un retraso ah, importante. Yeah, yeah, yeah. Y se les daba comida, se les daba bebida. O sea, no les faltaba nada. Les faltaba yeah, contacto. Yeah. Imagínense lo importante del contacto. Yeah, yeah. ¿no? Y el contacto no solamente tiene que ser físico. Yo con la mirada puedo decirle yeah, yeah. te amo a la persona que amo. Yeah, yeah. O sea, mi papá, mi mamá, mis abuelos. Yeah, yeah. Eso está el contacto es fundamental. Yeah. Emocionalmente. En las investigaciones... Incluso en los pacientes neoplásicos, en la mejor tolerancia del dolor, con las caricias, y ha sido comprobado que tiene que ver con la liberación de algunas sustancias que actúan en las vías del dolor, o sea que no es una mera. No, no, no, psico sí con neuroinmunidad. habla mucho lo sí con neuroinmunidad de esto, de cómo realmente levanta en enfermo oncológico. Sí. De, de, levanta las defensas, el contacto Bien. y la contención familiar. Bien. Pero totalmente, y la, eh, eh, la evolución es muy distinta. Sí, sí, sí, sí. Y en estos momentos donde necesitamos defensas altas, sí, es fundamental. Entonces nos influye Bien. el aislamiento. También. Claro, fíjate qué inteligente lo que vos has planteado de cómo sin sí. alterar la posibilidad de contagio desde la distancia uno puede tener un contacto que puede ser útil eh, desde el punto de vista de esta recepción y de esta necesidad de contención, ¿no? Exactamente. Y me parece que es la actitud que le debiéramos poner a todo aquello que nos hace falta, cómo negociar sin alterar las vías de posibilidad de contagio por supuesto. Yo puedo tomarle la mano a alguien a un metro de distancia porque mi mano llega y la mano de la otra persona. Después nos inundamos en alcohol. Segura, Pero el, el contacto de piel con piel, que ya no es un codazo, suma y mucho. Obviamente estamos hablando de nuestros abuelos, de nuestros... Sí, seguro, seguro, milanes, ¿no? Suma y suma mucho. Bien. Incluso eh, eh, he escuchado gente que me ha dicho y que me ha llamado mucho la atención, Mira, yo y mis hijos no podemos ir a ver a mis padres y mis padres son grandes, tienen 80 años y la verdad que para mis hijos un año en la casa no es nada, pero para mis padres es un año que es un año que ya el tiempo juega distinto a esa edad. ¿Y qué pasa? Yo perdí estos cinco meses sin verlos y recién ahora estamos entrando al pico de la pandemia, ¿cómo hago? ¿No? Y, y realmente la pregunta es está, encontrar un equilibrio. No puedo contagiarlos, pues no puedo contagiarlos, porque si no me muero además si los contagio. Pero en, de alguna manera puedo encontrar un punto medio de acercarme atrás de la reja, de, de mirarlos, de mimarlos, de contarles cotidianamente lo que pasa, cómo te sentís. No es lo mismo en general, pero igual una llamada por teléfono, un mimo sirve. No va a reemplazar el contacto. Realmente el tema de tocarnos es otra cosa, pero se puede tocar con todos los recabos. María, para no abusar de, de tu generosidad y de tu bonomía, eh, te voy a, a preguntar eh, solamente esto y después te dejarían en, en libertad. Hay algunas conductas que yo eh, me han impresionado mucho yo las he puesto dentro de la terminología que manejo como conductas asertivas. Eh, son aquellas personas que eh, han podido ir dosificando sus comportamientos, su escucha, etcétera pero que le han encontrado un sentido a, la, a lo que está pasando. Y se han puesto dentro de probablemente podríamos llamar de, lo, de su responsabilidad social, digamos, en la disciplina que, que cada uno está, y se han puesto a hacer cosas desde su disciplina, sin romper las situaciones de riesgo, el aislamiento, el quedarse en la casa, pero en pos de los demás, digamos, con un sentido prosocial. Eh, aquí se debe que algunos lo puedan hacer a esto lo hayan descubierto y otros eh, no este es uno de los mecanismos de defensa más avanzados y tiene que ver lo que usted me cuenta con la sublimación y es de los más positivos para descargar las tensiones o sea, esto esa tiene es la que famosa, ver la famosa sublimación la famosa sublimación técnicamente en en, en psicoanalítico digamos hablando uh -huh. Es, de alguna manera, canalizar toda esta energía en un fin positivo y socialmente aceptado. Entonces, si yo logro, y este es un buen cierre también, porque si yo logro poder canalizar todo esto que estoy viviendo, buscando la, la, la información de calidad, no todo lo que, lo que escucho es información de calidad, tomando la información de calidad, ¿para qué? Para cuidarme y para cuidar al otro. Eh, y realmente trabajar en pos de eso, uh -huh. en el lugar donde estoy y desde el lugar donde estoy, realmente ya he dado pasos agigantados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no digo no asustarse. Y sí, una pandemia claramente asusta. Tenemos que ser conscientes de los peligros que corremos, por supuesto. Y no es que yo, porque tengo 45, tengo 30, me voy a contagiar y lo voy a pasar como un resfrío No es tampoco tan así. O sea, no me puedo engañar de ninguna forma. ¿Sí? Eh, tenemos datos de gente que, que ha fallecido joven y gente que ha sobrevivido grande, o sea, no, no, no me puedo engañar de esa forma. Ahora, tengo que manejar esto. Tiene cosas positivas esta pandemia, es difícil verlas, pero tiene cosas positivas. Para mí, si podemos aprender de toda crisis, es algo positivo. Y de acá tenemos que aprender algunas cosas. Tenemos que aprender algunas cosas con respecto al medio ambiente, tenemos que aprender algunas cosas con respecto al otro a la otra persona, a que si a mí me pasa algo al otro también, si yo me cuido a mí, cuido al otro, si yo lo cuido el otro, me cuido a mí. Es algo que por ahí nos habíamos olvidado y lo seguimos olvidando. Tenemos que aprender a educarnos, a saber a separar la paja del trigo, en cuestión de información, no escuchar ni, ni consumir todo lo que viene, sino poder discernir un poquito, separar un poquito, no, no hacerme... Eh, ...no tragarme, entre comillas, toda esa información... ...porque me va a hacer mal a mí, le va a hacer mal a mi cuerpo... ...y le va a hacer mal a mi entorno... ...no excederme en cuestiones de, de, de, de cuidados... ...ni ser insoportable para la persona que vive conmigo... ...o las personas que viven conmigo... ...aprender en una sana convivencia... ...o sea, hay muchas cosas para aprender en este entorno... ...y en este momento... ...muchas las hemos aprendido... ...esto, el uso de las redes sociales es todo un aprendizaje de este entorno que ha acelerado, a mi entender, algunos procesos que se iban a dar con el tiempo y que hoy se han acelerado, eh, incluso cuestiones sociales. El, tele el teletrabajo venía empezando a darse y hoy se ha acelerado en estas cuestiones también. ¿no? Bueno, eh, el tema de entender que eh, si yo necesito un médico, necesito hacerme controles, no puedo quedarme en mi casa y no hacerme controles también. Tengo que ir y hacerme los controles con los cuidados necesarios. No, no, no, no tomar de esa caja de herramientas ninguna excesivamente. Usar un poquito de todas. ¿Por qué? Porque el martillo me sirve para clavar y la, y, y, y la pinza me sirve para sacar el clavo. Y no voy a poder sacar el clavo con el martillo. ¿sí? Entonces empezar a usar un poquito de todo y hacer uso de acuerdo a las situaciones. Uso inteligente. De todo. Y desde mi lugar poder ayudar. Porque to estamos todos en el mismo barco. Y estamos transitando todos. Es una cuestión mundial, no solamente Argentina. Estamos transitando todos por esto. Entonces ver también, no guardarnos como compartimentos estancos. Compartir la información. Lo que me sirve a mí le puede servir al otro. Entonces empezar a ver. Y lo que le sirvió al otro en qué estado, en qué momento. No es lo mismo lo que le sirve a la gente de Estados Unidos con los recursos de allá que acá en América del Sur. O en China o en Europa. O sea, son diferentes idiosincrasias, diferentes matrices culturales. Hay que empezar. Y fundamentalmente la palabra que me encantaría dejar, eh, digamos, es la, la palabra adaptación. ¿La palabra? Adaptación. Perfecto. Si yo me adapto, quiere decir que he crecido y que algo he cambiado. Algo se ha cambiado en mí, por eso me he adaptado y he sobrevivido. ¿Sí? Con la adaptación hemos sobrevivido como especie, y han sobrevivido las especies de Darwin. Y es la base de la resiliencia, ¿no? Exactamente. Ya, ya Darwin en, en cuestiones biológicas lo decía. Bueno, tiene que ver con mecanismos de adaptación. Mara, yo te, te voy a confesar y me voy a hacer cargo que de acá en adelante necesito tu autorización para usar el concepto de caja de herramientas. Sí, me parece sí. que es una metáfora que a las personas le puede servir mucho. Y bueno, y para eh, devolver un poco a tu generosidad, yo te voy a contar un cuentito corto de García Márquez. Había un investigador que estaba muy preocupado por encontrar en su laboratorio respuestas a los problemas del mundo. Y estaba tan compenetrado su investigación, que pretendía que nadie lo interrumpiera. Un día, su hijo de siete años llegó al laboratorio, le dijo, papá, yo te quiero ayudar a trabajar. Este hombre entró en, casi en la desesperación de pensar qué podía hacer para disuadirlo a su hijo. Le propuso que se fuera a otro lugar que le ayudara a la mamá, que le ayudara al hermano, y no hubo manera de sacarlo. Entonces pensó qué podía hacer. Y ahí había una revista, tomó la revista, la empezó a hojear y se encontró un mapa del mundo muy complejo. Dijo, pensó en su interior: Con esto lo voy a tener días entretenido. Entonces dijo: Hijo, yo sé que a vos te gusta mucho armar rompecabezas tomó el mapa y lo rompió en muchos pedazos le dijo, Tenés que armarlo vos solo sin que nadie te ayude. El chico tomó los pedazos, se fue y empezó en el trabajo. Él obviamente se compenetró nuevamente de su eh, investigación y se relajó. Al cabo de un tiempo, probablemente una hora, una hora y media, su hijo, papá, papá, ya lo terminé. El hombre pensó, dice, debe haber hecho eh, lo que puede hacer un chico de siete años. Y cuando fue a verlo, el mapa estaba perfectamente armado. Entonces le dijo, ¿y cómo hiciste, hijo? Cuando vos lo cortaste, yo vi que del otro lado había un hombre. Yo al mundo no lo conozco, pero como al hombre lo conozco, yo di vuelta a todos los pedazos y los pegué. Y cuando estaba armado el hombre, di vuelta y con gran sorpresa me encontré que el mapa estaba armado. Colorín colorado, este cuento se acaba Mara, muchísimas gracias. Yo creo que tu explicación ha sido absolutamente útil. Que hay mucha gente que por lo menos va a desdramatizar lo que les está pasando personalmente o alrededor, así que yo eh, quisiera que a esta filmación que obviamente por las condiciones que les estamos haciendo a lo mejor no va a salir técnicamente perfecta, pero si sí, eh, la gente puede aprender lo que yo he aprendido, yo creo y vamos a estar profundamente agradecidos así que dejo en tus manos el cierre que vos quieras hacer. no, el cierre ya lo hizo con ese cuento realmente si conocemos al hombre conocemos al mundo y yo ahí le agrego un detalle más eh, si me conozco a mí conozco al hombre también ese es un buen detalle primero empiezo a conocerme a mí el otro es un espejo mío ¿sí? y ese espejo mío lo tengo que cuidar porque es recíproco. Siempre hemos sido formados por un otro. Siempre. O sea, no, no hubiésemos podido llegar a donde llegamos de ninguna manera solos. De ninguna manera. Entonces, empezar a revalorizar eso también. La cuestión vincular. ¿no? Cuidarnos entre todos. Eh, amarnos entre todos. ¿sí? Ser solidarios. Ser. Hay un montón de valores que tenemos y como humanidad vamos a salir sí. de esta y de muchas cosas más, sí, muchas sí. cosas más, pero juntos, sí. cada uno en su lugar no hace nada. ¿eh? Y creo que lo que debiéramos empezar a aceptar es lo que en la posmodernidad es un leitmotiv, el paradigma que nos va a acompañar siempre es la incertidumbre. ¿El Yo paradigma? El paradigma que nos va a acompañar es la incertidumbre. sí y no la certeza. La incertidumbre genera eh, eh, siempre angustia, pero en, en la psicopatología clásica se dice que las neurosis generan dudas y angustias y las certezas son del orden de la psicosis. Así que la incertidumbre también nos permite avanzar, nos permite adaptarnos y nos permite estar sanos si lo sabemos Bien. manejar. Muchas gracias. Gracias, Doc. Hasta siempre. Gracias, gracias.